Huera, pura huera, tuera, pampa, con la huera, jampo, muy jampo, muy toco sobre cuánto con una con cuánto, que va a ir con al que alguien calpa, alguien pues, jato, sami, jato, calpa, sami, chapi, calpanchapo, con algo su marta, a con y puy, alguien. Rimao Canampa, limpias la canampa, alin de Mayo, alinta lao, alin mayo, alin mayo, alin mayo, alin cuando se mueve, se mueve, se mueve, mona mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, a mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve,